No es ningún secreto que en Chile las pistas están más zapateadas que pie de cueca. ¡Uy uy! <risa> la gorda en oferta en este tipo de terreno no tiene nada más para defenderse que la presión de esos neumáticos porque es totalmente rígida. Así que vamos a jugar con eso hoy día, vamos a intentar ver cuál es la manera en la que zapatea menos y se puede aprovechar más esta bicicleta en terreno duro con rocas a los bike park chilenos. Primero voy a probar 14 psi, el máximo es 20 pero en la subida sentía que ya rebotaba bastante fuerte con las piedras así que no valía la pena subir más la presión y de los 14 vamos a ir bajando de 2 psi en 2 a ver cómo se va comportando en esta línea hostil 12, 12 10 psi, 10 trato de achuntarla a todas las rocas pero no puedo ser tan preciso me desequilibro un poco 8 ocho, ocho. mira como queda cambiando el comportamiento y es buena cantidad de presión todavía qué cómodo el sistema ¿verdad? gracias youtube a los que comentaron que tenía este maravilloso botón TUN Estoy en 6 PCI, me podría pasar a 4, pero hay un problema grande con las fat bikes y se los voy a mostrar gráficamente. Esto en el cerro sería un llantazo. Clac. Con 6 PCI, con poco peso puedo tocar la roca. Por ende, puedo destruir la llanta y rajar el neumático. Y eso, no bueno, mi amigo. Estos neumáticos, eh, si bien se ven grandes, anchos, estables y. Suaves en realidad son, son unos globos que rebotan un montón Más que un neumático se sienten como un globo, no tienen el tacto pegado a piso de una Endurera normal O incluso todavía de una 27.5 plus Sino que tienen una cámara de aire que se comprime una vez que le pega a una piedra Pero después toda esa energía se te devuelve Directamente a las manos, hasta la médula. Oh, esto es una pésima idea. Oh, oh. Vamos a ver de qué está hecha esta bicicleta en el peor de los circuitos que se me puede ocurrir. Calibre 12. Siendo calibre 12, voy a bajar con 6 PCI adelante, que encuentro que es riesgoso, y atrás le voy a poner 7, o 7 y 8. Probemos con 7 y 8. Uh, me pegó el neumático en el poto. Uh. No, está que usted está para matarse. Uh. Uh. <risa> ¡Gorda! Oye, ¿cómo me tocó el neumático en el poto? No la vi, ni... Uh. ¡Uh! Rebota harto, pero la he sentido peor pero si funciona un poco mejor, oh, depende si me puedo poner a filosofar en este minuto diría que es oh, un tema de frecuencia con estas piedras chicas no hay problema, pero los hoyos repetitivos rebota como loca uh. <tose> oh, salta tu vida, oh, oh. oh. Va divertida. Me volví a tocar el. ¡Oh! Me a tocar el neumático en el foto. El trasero. Bueno, ¡Oh! ¡Oh! neumáticos se sienten estables. Oh, esto es una pésima idea.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 Elise del drone está dando vuelta. ¡Oh! ¡Vamos rápido! ¡No! ¡Uh! Salta rico, eh. ¡Oh, Oh, vuelve a poco! ¡Cabrita! ¡No oh. Quiere seguir derecho. Ah. Oh Shit uh. Uh. Oh. Lala. Lala. <coughs> oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh shit Oh Oh Oh Gordas saltan, nunca había tenido confianza para saltar en esto por la baja presión. Oh, qué alegría, se está transformando en una bicicleta cada vez más entretenida. Y mi, mi, mi guía cadena, bueno. perfecto. Oh. No, buena compadre. Felicitaciones por toda la. Oh. Lo que así, buen Gracias, compadre. A... Bueno. Nosotros anduvimos una vez con vos antes de empezar a ver los videos Sí, yo, con... Una vez justo nos topamos acá en Mordor en también. Mordor. Hace mil años. ¿Con, ¿Con qué bici andaba yo? ¿Con, ¿con la... Blanca? la NS? Con la NS, la tenéis recién nueva. Ah, cuando partí con el canal. Uh. Uh. Ahí, ahí te topamos una vez. Y no, ahí, pero te vas a, este a hacer más feliz. así andá y hacer caleta, pero con amigos sin competición ni nada, Claro. Y buena la buena. Si, sí, pues trabaja en eso. Oye, weón, wow, que entretenido, cabrón. Se pasaron por la buena onda, weón. Bueno. No, loco, te vas a sesionar, ¿no? <ríe> Sigan sesionando ahí, ¿Sale? pásenlo bien. Gracias, Cuídense. Ahí vamos a seguir tratando de subir contenido ¿Sí? al canal que valga la pena ver. no esto, la Vale, chiquillos, que estén bacán, cuídense. ¡Oh, esa biela! <ríe> uh. Acabo de comprobar definitivamente que andaba con muy poca presión cuando sacaba a pasear las gordas. Debo haber andado entre 4 o 5 PCI máximo en la arena 3, que yo creo que es realmente poco. No me daba confianza para saltar, las bicicletas también para cualquier lado. Los neumáticos tienen una estabilidad y vuela parejito. Esa, esa no la viene. Llaman, llaman, llaman. Chao. Yo no es ticket, porfa. Uy, yo quería. Ahí a. Déjame. Yo ahora mismo. Tú, yo veo tu sí. video. Un video, igual. YouTube. Toma compadre. YouTube? tranquilo. gracias. ¡Hop! Ahí va. Toma. Gracias. Toma. Y aquí. Vamos en orden. A ver, alto toque muy bien. Buenas cabros. Buena, buena, sí, buena, buena, sí. buena, buena. <ríe> bueno. Chiquillo,